Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a probar las nuevas criaturas que, va, que, que acaban de salir en Rackion Latino. Bueno, esperemos que no sean unas crías solo disfrazadas, esperemos que tengan algo nuevo e interesante. Bueno, para adquirir esas, esas crías eh, están en oferta, tienes que consumir bastante cash. En realidad no todos van a poder consumir cash, pero hay esta oportunidad y Rackion lo va a probar por ustedes Como vemos yo tengo 79.594 de cash aquí eh, Voy a tener que consumir esta cantidad de cash para que me dean eh, la criatura eh, la cri Porque no me han dado la criatura, como he me he recargado como ven no tengo la criatura eh, Seguramente dice que tenemos que consumir del 28 al 30 de este mes Vamos a ver si es que me dan esa criatura o no, pero no sé qué es lo que voy a comprar Voy a comprar algo para no desperdiciar, creo que este certificado de recash Claro, tiene que ser esto, porque si no voy a desperdiciar todo mi cash Esto sí me va a servir al menos A ver, vamos a comprar todo Y encima ya no tengo espacio, tengo que hacer más espacio A sobotar los cascos que hace, ah, sí, ya ni modo, tengo que sacrificar los cascos algunos cascos que tengo aquí tengo que sacrificar para poder probar las nuevas criaturas A ver, y encima me va a faltar espacio Así, Entonces, ¿cuánto? <ríe> voy a botar todo ¿no? Esto de acá no, esto está grave leyenda, esto sí Esto de acá, a veces también te puede tocar este eh, algunas refinerías buenas aquí Ya bueno, eso es suficiente, creo que voy a perder bastante oro aquí pero no importa, vamos a hacer para probar las nuevas criaturas que acaban de salir A ver, aquí ya se me acabó ya Y, y me dice, a ver, vamos a ver si ya me dieron o no me dieron todavía eh, ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? No me digas que no me de, vas a dar las nuevas criaturas ¿Serías un chiste o tengo que consumir todo? ¿Solo me dieron esta tontería? No, vamos a consumirlo todo seguramente, vamos a gastarlo todo A ver, vamos a gastar esto ya hemos consumido Se supone ya hemos consumido El resto No me digas que me vas a dar dos criaturas Que no sirven El Shadow y esta tontería Y encima seguro temporales Se supone deberían enviarme Las nuevas criaturas No hay suficiente espacio Así que no hay espacio Encima no tengo espacio Ya tengo estas criaturas No me digas que me vas a enviar esto Se supone me debes enviar las nuevas criaturas qué que jodidos que son en serio. Aquí hay algunos recash por todo el consumo de cash que acabo de hacer. A ver, a ver. ¿Y dónde están las criaturas? No me digas que estas criaturas. Oye. A ver, obtener. Ah, so que joden, en serio te dan una criatura esto por recargar. Y todavía no te han dado. Como vemos, estamos en la página oficial de Rakion Latino. Bueno, esta es la página oficial de su Facebook personal, aquí están los 30, 38 mil oh, 385 mil personas que le gusta esta página y como vemos su última publicación que lo han publicado aproximadamente hace 8 horas dice quiere ser uno de los primeros en adquirir las nuevas criaturas consume aquí dice bien claro consume 50 mil de cash y obtén a celestial chasers y bueno, consume mil de cash y obtén las dos criaturas. Yo he consumido algo de $78,000 aproximadamente de cash y me han enviado las criaturas que no valen, o sea, las criaturas pasadas de evento. Y bueno, solamente es consumo de cash, dice del 28 al 30 de septiembre. Como vemos, eh, estamos aquí, si vemos acá abajo la fecha dice 28 de septiembre de 2020. Y bueno, hasta el momento no me han enviado la nueva criatura. Este es spot. A ver, vamos a ver un poquito de la nueva criatura. Aquí sale su spot y todo de la nueva criatura que lo han colocado. Bueno, eh, en realidad, <risa> esto sí son fallas, en serio. ¿Por qué no me envían? La, eh, debería ser, si ellos publican algo, deberían cumplir, en serio. No sé por qué, por qué esta empresa se maneja de esa manera. Ah, espero que sea un error porque yo ahora mismo voy a reclamar dentro de la página y bueno si no me entregan las criaturas ya fue en todo caso en realidad son falla yo quería mostrar estas nuevas criaturas para el canal y para que ustedes vean más o menos cómo son las nuevas criaturas como vemos estas son las nuevas criaturas parecen ángeles y eso que yo sé que son parecen solo ángeles disfrazados solamente parecen eso pero igual quería probar las nuevas criaturas para el canal y bueno así me fallan un poco aquí como vemos hay un montón de comentarios, acá ya también acabo de consumir, acabo de comentar que eh, ¿dónde está mi comentario? ya hay bastantes comentarios, acabo, acabo de consumir cash, solo me llegó la pandemia, eso puse y bueno aquí está la página, en la página estoy haciendo mi reclamo, voy a subir la imagen también, aquí tengo la imagen de la publicidad que ellos han colocado en su Facebook, esperemos que me respondan porque a veces ni responden este tipo de o se demoran responder semanas, a ver, vamos a ver si ya está completado, bien, ya está completado la pregunta, y bueno, solo esperar nada más, aquí les digo que, bueno, que he consumido lo más de 69 mil de cash en la página oficial de Rakio. publicaron que me daría la nueva criatura celestial por consumir cash, y no me han enviado la criatura, bueno, como vemos, ustedes mismos han visto, o son testigos que en mi cuenta he comprado todo este certificado para ahorrar al menos y para no desperdiciar todo el cash que he consumido y como vemos no vemos la nueva criatura por más que salga a otros países voy a salir a otros países y no me llegara la criatura. Y estamos 28. Ellos dicen que si consumimos del 28 al 30 de este mes. Y como vemos, hasta me ha llegado los 70.000 o 700. Hasta el oro me han enviado. Pero no me llega la criatura. La nueva criatura celestial. Solo tengo los premios que me dan por hacer la recarga Y bueno, espero que les haya gustado este video Solo es un video para decirles que este, tengan cuidado con eso De repente a ustedes también ilusionados van a poder Van a consumir su cash y no les van a entregar la nueva criatura eh, Parece estafa en serio esto Parece que Rakion me estafó En todo caso traten de mandar este video a los de Rakion Bueno, siempre hay que quejarse de alguna manera si es que no cumplen Y bueno, no sé por qué no cumplen, en serio ya bueno, yo voy a esperar la respuesta, esperemos que sea para bueno. Y si no, ni modo, ya ya fue ya habré perdido el dinero invertido. Ya bueno, hasta aquí sería el video y gracias por seguir los videos de este canal.